O sea, para allá paranoia, no, para pillar las misiones y tal y empezar la travesía, o sea, guau wow. Aquí, ¿no? Ok La perla hundida, relato desbloqueado, eh, relato desbloqueado, guau, wow, no, entonces este Ah, vale, vale, gracias campeón Una extraña náufraga advierte de un peligro guapísimo Qué guapo, ¿no? O sea, es el barquito ahí, ¿sabes? Guau, wow, increíble Gracias ¿Puedes sentirlo? Ese viento aterrador eh, que sopla más allá del horizonte Qué guapo Estas aguas salvajes me llaman Han visto cosas que eh, le harían la sangre eh, Un hambre a toros, un corazón ardiente Pero siempre prometen la libertad de los mares Qué guapo y ahora se avecina un nuevo peligro a los mares Siento mi torpeza, eh. Hace el primero cuando lo complete. Vas desbloqueando todo. Qué guay, claro, pero que no sabía que este era el mecanismo del lore, ¿sabes? Del juego. Se vean todo lo demás. ¿Quieres saber su nombre? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, No te rías de mi perra. Que te meto, eh. Hostia. ¿Sabrá eh, algo? hacia eh, él. Voy a ver, mola, eh. Mola bastante. Está muy guapo. Aquel que trajo esta ruina eh, está entre eh, rejas, eh, bajo los pies del barquero, atrapado para siempre. Un deseo... The... Vale. Sio de Damen. Solo su capitán puede poner los pies bajo la cubierta de ese barco. Qué guapo. Lo que significa que para ver eh, la realidad eh, con sus eh, propios ojos, debes, eh, debes ir de polizón. Lol. Qué guay. Pero si el barquero te atrapa Tu destino terminará ahí Qué guay Sigues ahí Entonces eh, escucha bien Listen close Todo lo que crees que sabes sobre tu vida Y tu muerte Es solo el comienzo sin tu corazón sigue latiendo de verás eh, esas cosas malditas con el nuevo ojos. Eh, cuando alces las llamas de las almas de las almas. Lo único que puedo hacer es enseñarte el camino. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Misiones. ¿Eso es dronjas? ¡Señora! No, no consumas dronjas. ¿Me vas a tirar la, la, la arena? Sí, ¿no? Wow, me, va, me va a, dro a drogar, eh la, la piba Hostia, me estoy quemando, coño Wow What a fire is this? ¿Qué? Super guapo ¿Qué tienes ahí, señora? Marquito Ah, no me jodas que me vas a teletransportar a ese barco ¿En serio ¿Ese portal es eso? ¿Qué? He viajado a otro mundo ahora tú, ahora, tú ahora tú harás lo mismo Usa bien estas palabras para el viaje Si, si te fijas bien Te susurran lo que ya ha pasado eh, Lo que eh, está por pasar Qué guapo Qué chulo, ¿no? Susurro para ayudarte a salvar la vida de un pirata Qué guay, vamos a ayudar a un puto pirata Sí, sí, sí, sí, sí O sea, ¿tengo que ir con mi barco por ahí? Guapísimo, la puerta está abierta, el prisionero está esperando y nuestro tiempo se acaba Sí, sí, sí, sí, sí Guapísimo Sí, ahí se ve que guay, ¿eh? ¿Cómo mola Está muy guapo, ¿eh? Súper bonito, ¿eh? Me piro a la primera misión Me hago la misión y nos vamos del sí eh O sea, a ver, no sé cuánto durará, nah, pero me la hago Y mira qué espada tan guapa me he pillado A lo mejor es una puta mierda, me dice Papá, la has cagado. Pero era de canecro, ¿sabes? Era una pinza de canecro O sea, de... De canecro <risa> Literal de... Eh, me cago en la leche, tío ¿What? ¿Y eso? De canecrín, ¿sabes? Realmente ¿Qué coño? Eh, vale, la vela. Bueno, a ver si sí, lo entonaré un poquito más para allá, ¿no? O sea, ahora con tranquilidad voy. Qué guapo, ¿eh? O vamos a atravesar esa puta mierda. Canecro. Eh, Canecro's can for the wind, tío. Always. Súper increíble. A ver, ¿dónde coño me teletransporta, eh? O sea, qué guapo. Putos cangrejitos, tío El viento va hacia allí, pero bueno ¿Qué pasará? Eh? A la hora de entrar por ese portal, ¿qué pasará? ¿Me llevará al portal de las almas o algo, no? Tiene todo el rollo Bueno, a un mundo paralelo Supongo que cuando estás en una misión La gente no te puede pegar, ¿no? sí? Supongo What the fuck Increíble. ¿Dónde está mi tambor? Eh, eh, eh, eso es mío, gente. Se me ha caído. Hostia, ¿qué? Quería robarlo. <risas> Quería estalearlo, tío. Pero no, no qué puto. Se lo he podido. Es bola. Se me echó el tipo encima. Pues bueno, primera eh, misión. tío, Siento no haber empezado el lore del juego. No tenía ni puta idea dónde empezar las misiones, ¿no? Hostia. ¿Y esto? Puedo manejar el barco ¡Hostia, un loro! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Ah! Los muertos no cuentan cuentos ¿Qué coño? ¿A qué te mato? Por la barba de Neptuno ¡Qué guay! Sin todas menos la de ya Que eh, la de última misión ¡Hostia, qué guay! Pues mira, por lo menos Es un detalle, ¿sabes? Que te dejen saber el loro guay Y que por lo menos puedas completar la misión Me parece bonito, ¿no? Ese detallito Qué guapo, ¿no? O sea, qué puto guapo el sitio, tío. Eh. Hostia. y yo me queda bugueado, ¿ah? no. ¿Lol? Qué guay, ¿no? O sea, va, el capítulo de los Simpsons, gente. Hogwarts, ¿sabes? El mar de las almas, gente. Qué guapada. Qué puto chulo, tío Bueno, espera, espera, espera Asignada el Tolroy, ¿sabes? El faro El faro de puta Alejandría, ¿eh? eh iba a decir una, una barbaridad Pero le, le iba a meter un arponazo con que has venido en busca de aventuras, eh Vos fantasma Claro, has venido al lugar, pero eh, Estad está vigilantes, camaradas y agarrados. Hostia, ¿qué? ¿Eso era Fantasma o qué? Se tormenta y David Jones eh, Espera lo que no No obedecen, David Jones O sea, ya esta misión es de piratas del Caribe Qué guapo, ¿no? Ya, oh. ¡Lol! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No tiren al pirata, mamá! Increíble Tenemos la palaca necro, ¿sabes? Así que estamos blessed ¿Ese es de Billions? Hostia, pues sí que parece de Billions, ¿eh? Os oh, imagináis es que le doy, tío, o sea, de una ¿Qué coño? What? Me va a hundir el barco seguro, ¿no? Ah, no, no Bueno, ha dicho que tengo que estar en su tripulación, ¿no? Míralo, ahí vamos, ¿eh? Hostia Nos va a comer un Kraken o algo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿What? Mola la cinemática, ¿eh? O sea, está muy chula A ver, también el loreo O sea, que me haya metido ya Piratas del Caribe del, al instante, al toque Increíble ¿Se imagináis que ahora explotado el barco? En plan, ¡pah! De una, Surcando los mares con todos los jugadores Ah, o sea, ya... ¿Eh? ¿Ya está? Hola Costas desconocidas Eh... Vale ¿Significa que tengo... Tengo otro mapa o cómo va la cosa? Espera un momento, no puede ser Espera Ah, vale, es Lore, ¿no? O sea, sigo hacia adelante y tal O... O... o Yuyo que me ha a chocar, ¿no? Ah, vale, vale, tengo que llegar a esas costas, ¿no? Entiendo Súper guapo, ¿no? Esa primera misión eh, Pinta bastante flame, ¿no? Flamita Vamos a hacer esto Hostia, se me está yendo el puto barco ¡Gira, perro! ¡Gira, perro! ¡Que te chocas, güey! ¡No mames, ma. ¡Uf! El cañón Se veía venir No pasa nada, estamos ahí, De ahí prepárate para manejar eh, sin frenar! Eh, ¡Sorbe derecho! ¡Uy! A ver, tú, eh, a ver la historia, eh, pero necesitas, eh, si necesitas ayuda lo dices. Que va, hombre. Gracias, pero no. ¿o? o sea, me haré el juego solo, literalmente. Dudo mucho que sea más difícil que un Dark Souls o ¿sabes? cosas similares, ¿no? A la larga. O hacerte un eh, speedrun de descate, ¿no? O sea, joder. Estamos curados de espanto siempre. Pero guapo, ¿no? Hostia. ¿Quién eres tú, bro? Eh, Tienes la verdad ante tu ojo eh, En este lugar los hombres muertos Sí que, eh, que cuentan cuentos Qué guapo Este oro es mío Saco de huesos Con bigote Madre eh, Vale Molaría robarle todo este oro Bueno Estaríamos ya bendecidos eh, Where is the candle Por aquí Qué coño ¡Ah! súper guapo la, la primera misión, eh. O sea, tiene su, su encanto, ¿eh? Es muy escape room ahora mismo, pero oye. ¿Y esto? Ah, vale. Nada. ¿Puedo partir eso? Sí, ¿no? ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué guapo! Eh, son barriles. ¿Puedo robarlos? Jiji. <risas> Tal vez sepas demasiado. Has visto el tesoro maldito. Ya sabes dónde se oculta. Pues no. La verdad es que no sé dónde se oculta. Mamá huevaso. Esto no se parte. Ah, vale. Y plomos, plomos, ¿eh? Es posible que no sobrevivas para poder eh, volver aquí. ¿Será? Man, eh. Hostia, que se va balanceando. Entiendo que tengo un tiempo, ¿no? Vale, vale, vale, vale. Hostia, no lo sabía que guapo, ¿no? Eh. Otra lo... Vale, hasta aquí. Uy... Uf, casi la cago, ¿eh? Vale, creo que ya estoy. Vale, guay. Ok, parto esto. Hostia, una atracción, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué cambia está la guapa, ¿no? De Portugal. ¡Dios! ¿Me puedo tirar? Ah, no, no, no. O sea, me iba a tirar por ahí, gente. Iba a morir, seguro, ¿eh? ¡Qué guapo! Tome, me flipa que se vaya iluminando. Punto de control eh, del gran relato eh, guardado. ¿Vale? En tu inventario de misiones. Concha la Lora. A ver, voy a entender esto. Aumento de renombre. Ahora tiene. ¡Yo! Nivel 19, eh. ¡Hostia! ¡Hay bichos! ¿Qué pasa ahí? Elogio desbloqueado, carta desconocida. Llama a la puerta, en plan Top Top. ¿Quién es? ¡Tu puta madre! ¡Ah, se abre sola! Increíble. La vida pirata. Relatos de los no muertos. Súper guapo, ¿no? Siempre robando, gente. ¿Y esto? Qué guay, ¿no? Supongo que tendré un, un puto timón así, ¿sabes? En un futuro ¿Esto? Qué flipante, ¿no? Eso está muy chulo la primera misión Me he todo para adelante, ¿vale? Porque no creo yo que obtenga nada por aquí Oh, la vida pirata para mí Sí Eh, bro ¿No puedo pasar para allá? ¿Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que robé algo? ¿Quién coño hablas, tío? ¡Eh, ladrón! Lo que daría por eh, cambiar de aire No habéis prestado atención a mis advertencias Habéis pisado Sailor grave mientras estabais estaba vivo. ¿Quién habla, tío? ¿Ese, ese manda ahí arriba? ¿Pasó yo yo, uno que tengo coraje pirata no como en los ruines demonios del mar Que me robaron el botín Y me encerraron aquí Pobrecillo ¿Lo podemos salvar? O sea, es él, ¿no? Anda, de ratas traiciones No puedo, ¿no? Sube eh, aquí Baja la jaula Haré eh, Que lo que, eh, eh, el, que Que la espera valga la pena Vale Qué guay eh, Nani Vale, vale, vale ¿Qué coño? Bueno, por ahora se empieza Eso es desde luego eh. Pero es que apenas Has empezado Estoy en este viejo barco Atrapado en una jaula corgante Ya voy, señor ¿Qué coño, eh? eh ese Diamond ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Campeón, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás mejor? ¿Y cómo va por supuesto tú eh, Juevecillos con Flowa? Eh, me he liado Me he hecho al bichulío Por aquí no era, ¿no? O sí, o sí Aquí estamos, la primera emisión por fin Eh... Nani Ah, vale, tengo que ir hacia allí, ¿no? Supongo Eh, no me puedo... ¡Hostia puta! Vale, vale, la cagué, ¿no? Ah, o pues no, ¿no? ¿Y eso? ¡Hala, qué guapo! Vale, gracias a que está mejor, Leñé. Aquí estamos viéndolo, eh, me hizo una fortaleza entera Y nada, eh, me compré la espada de esta tochula Pero como ha dicho antes, Jesús solo es estético, ¿no? O sea, pero está guapo igualmente Sigue ahí, te has eh, ahogado, maldita sea eh. No puedo ver nada desde aquí arriba Ya voy, me voy pesado ¿Será? Eh, vale, subo ah, Me estoy subiendo yo mismo Qué guapo Me hice la fortaleza y ya más o menos pues, Empezamos la, empezamos básicamente ¿no? la misión Está muy bonita, la verdad, la primera De momento, súper guay Está guapa, es, de... es que es por el canegro, literal Por eso me la compraba, como era de... Ya voy, ya voy, señor pirata Como era del canegro tiene una pizza de, eh, de, de, de puto cangrejo. ¿Cómo, cómo me bajo? para aquí ¿Cómo bajo? O sea, what? Ah, vale, eso tengo que subirlo. O sea, eh, ¿eh? Supongo que me.. Ah, vale, vale, estoy empanado, perdón, eh. O sea, no lo había visto. Perdón, perdón. O sea, me cago en la leche. Eh, me estoy adaptando al mecanismo básicamente de, de la misión todavía. Pero no había visto la polea ahí. Está guay, o sea, pero no me esperaba que fuera ya la introducción a... O sea, esto es o sea, muy piratas del Caribe, ¿no? Ya, o sea, literalmente A menos que te eh, salgan a hablar, no creo que puedas eh, cruzar ese eh, hueco Vale, tranquilo, cabrón No te rindas, ¿sabes? Será Eh, ¿hola? Lo dejaré en medio, ¿vale? ¿Aquí estará bien? Sí, ¿no? Vale, a ver ¡Uf! Uh, uh. No creo que llegue, no, sí Wow, he llegado, increíble Wow Ese es el camino Ah, ya puedo leer el dulzador A la libertad ¿Qué coño? Maldita sea, tío Wow Qué guapo Creo eh, que está Jack Sparrow, ¿no? Claro, o sea, como ha dicho a The Billion antes Digo, mi cabeza me está matando, qué guay Uh ¡Wow! Ah. Pero la verdad es que, ¿qué guapada? Eh? ¿En serio es el esqueleto? Pero, eh, que con la caída, eh, se abrían los barrotes. Pero me parece que voy a tener que pedirte otro favor. ¿Qué va por es este puto esqueleto, tío? Si capturas mi otro amotinada y encuentras la llave de la jaula. ¿Vale? Bueno, podríamos llegar a un acuerdo eh, cuando estés libres ¡Ah! Me flipa esta calavera, ¿sabes la polla? Mi tripulación no eh, perdería la, eh, de vista la llave Uy, seguramente que se la llevaron con ellos para cerrar los muy canallas Vale Busca la taberna y hallarás mi libertad Vale Voy de una, busca la taberna y Supongo, sí, vale, Dios Guau, ¡Wow! cuántos piratas fantasmales Vale Oh yeah, oh hey. Increíble, nada, ¿no? debe de estar aquí arriba, supongo, ¿no? Ah, hostia, mirad dónde está la llave. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? En serio, Madre mía. la nada de loco. Qué guay. hoy llevo ya dos horas, ¿eh? en el sitio, Flipa. Sí, hey, por la barba de Hades, ¿eh? has encontrado la llave Claro que sí, coño, colega Mi colega Skeletor Así se hace, temía eh, que la cerradura se hubiese oxidado Después de todo este tiempo <ríe> Qué guapada eh, ¿Cómo no puedo proporcionarte mis propios medios de eh, locomoción? Tendrás que llevarme, por supuesto You have to carry Que no se te voy a limpiarme bien eh, las manos No quiero huellas dactilares en mi cráneo ¿Será? Vale, vámonos Has descubierto al capitán maldito <ríe> Qué guapada, ¿no? Es la polla, gente Dulce libertad ah, Qué bien sienta poder ver eh, en, Poder ver en más de una dirección <ríe> Increíble Llevo años preguntándome Qué le había pasado a, a, a mi ciudad y mi tesoro Bueno, nos queda un largo viaje por delante Y aún no sé eh, qué rumbo tomar Así que, así que tú te ocupas el camino Y yo de hablar <ríe> Vale. Empezaremos yendo al antiguo faro Vale, voy para allá o es que prefieres una a guiada por el mi reino eh, en ruinas. <risa> ¿Será? Eh, ¿Quién sabe? Puede eh, que queden eh, eh, cosas eh, que saquear, ¿será? Puede que no sea el pirata que una vez fui. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Puedo te gusta? <risa> Sé que podéis oír mis ratas a, a, a cobardes, tío, me encanta. Vale. ¿Qué? Ah, qué guay Gracias, piratas fantasmales Arigato Kusaemase Qué guapo Supongo que debería eh, contarte mi historia A ver Nos metimos de lleno en Sifo de Danet eh, De pura coincidencia Estamos yendo a nuestros enemigos con sus eh, tesoros Después mi tripulación empezó eh, a... Empezó a pedir eh, volver eh, al mundo de los vivos. Pero prefería eh, haberme quedado eh, con el botín por toda eh, la eternidad. ¿Será? ¿Qué, puta? Qué guapada, ¿no? O sea, ¿puedo subir? Ah, sí, sí, sí. ¿Puedo subirle más? De puta madre. Esta ciudad eh, fantasmal está increíblemente guapa, ¿eh? O sea, con el barquito y todo ahí está súper guay. Bro, bro, bro. Uh, la textura ahí se buguea, ¿no? Un poco. Al ir el beat. ¡Guau! Wow. Es bastante puto alto ¿eh? el faro de Alejandría este ¿eh? Fuera de coña Ah, pues por aquí sí puedo bajar, ¿no? ¿Serás perro? Literalmente, está roto el camino, pero para bajar sí Este sitio me trae recuerdos de la noche eh, en la que eh, extinguí la llama Y la vida eh, del guardián del faro, lol Tenía que asegurarme de que el barquero no vendría eh, a arrebatar mi botín A ver, no es que eh, sea un experto en artículos y eso Vale, te dice, justo cuando pensé que me iba a morir eh, de aburrimiento por culpa de esta eh, niebla infinita escuché al viejo eh, Warty gritar, eh, tierra a la vista, pero no parecía muy mezonado al respecto Nos acercamos eh, a tierra, eh, pero no nos daba tiempo a cambiar de rumbo Íbamos a chocarnos contra las rocas y hundir el barco Después de explorar la gruta, descubrimos un barco, más barco destrozado y un faro enorme Es muy raro, mi tripulación jura eh, que no estaba ahí antes Bueno, hemos encendido su faro y he nombrado eh, a un miembro de la tripulación de mi tripulación guardián del faro Seguro que nos eh, rescatan Siempre y cuando no se apague, LOL Hasta entonces eh, he ordenado a mi tripulación Que haga un refugio con los restos del barco Puede que hasta una taberna eh, Es raro, pero ya me siento como en casa <ríe> Qué guay Ese cuerpo eh, parece venirme de perlas a mi calavera A ti, ese Pues de puta madre, toma <ríe> Qué guapo, cabrón <ríe> ah, Un cuerpo al fin No soy tan guapo como antes Pero <ríe> como bien eh, dicen, a falta de pan, Buenas son tortas <ríe> Ales, ¿Cómo llevar eh, un balandro? Eh, jamás eh, se olvida Puto guapo, tío, el pirata A ver si podemos encontrar alguna pista sobre eh, Cómo prender fuego a este sitio de una vez ¿Cómo? Primero Uy, perdón Si puedes encender el brasero con las llamas, eh, Claro, prender fuego a la ciudad eh, Está bien y mal Pero tendrás eh, que llegar hasta el mar sin eh, Si queremos llamar la atención del, del, ¿Del ferry? Vale ¿Ok, Señor Skeletor eh, ¿Y cómo te enciendo esta...? Ah, vale ¿Te puedo encender ya esta hoguera? ¡Hala! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? ¡Uy! Vale, vale, vale Espera, espera, espera, coño Se ponía algo mal, ¿no? Aquí, aquí Así se hace Eso, eh, sí, creo que eh, tiene mejor pinta eh, La oscuridad <risa> Ahora es eh, captar la atención del barquero Vale, eh. What? Sobreentiendo qué es eso. Uh, nice. Vale, y ahora. Ah, vale, vale, allí hay otro. ja <risas> de. Espérate, espérate. ¿Cómo coño? Os había dar toda la vuelta. ¿En serio? Vale, solo va hacia la derecha, eh. De momento. A ver. O sea, tengo que dar toda la vuelta entera hasta allí, eh. Hasta la, la hoguera de allí, macho. Hasta la antorchiña. Está muy graciosa en la primera misión, no obstante. Coño, se había parado, eh. ¿No vamos para allá? ¿En serio? No me joda que me va a hacer darle toda la vuelta entera No puede ser O sale tirando ¿En serio? ¿Qué troll? ¿Se ha roto? Eh, eso es para adelante. Vale, vale, vale Pero tío pues, ahora eh, eh, ahora sí va, hijo puta ¿Por qué antes no iba? Porque no le estaría dando bien, ¿no? Supongo Vale, eh, creo que está lanzando, ¿no? Wow, casi Vale, vamos a circular Bueno, vamos a manejar esta Para subirla un poco A el Bit Uy, uy, uy, uy, uy, uy Vale eh... No, no, para atrás, perro Ok Un poquitito más salir el Bit Y aquí para arriba Lol, qué preciso, ¿no? <coughs> para aquí ¡Ah, la! Reviví a Scooby. Ahora. ¡Qué guapo! Los polizones, malditos. Eh, ale, el faro está eh, como nuevo y la niebla eh, se está despejando. ¡Hostia! Déjame a ver si ha sí, sido mejor. Veo las velas en el horizonte. Bueno, pues ahí está. ¿Ser holandés, errante? Es el ferry de los condenados. No, eh, no esperes encontrar un eh, comité de bienvenida eh, en su cubierta. ¡Lol! Digamos que esos encapuchados son eh, Los que parten eh, el bacalao por aquí Me encanta, vale Y no permitirán que los vivos eh, suban a bordo ni en sueños ¿Seguro? La única forma eh, de ir a ese barco es subir como polizón Vale Me pregunto si habrá escondido eh, aquí eh, Su secretito ¿Qué coño? ¡Hala! Una llave La llave de mi camarote Después de todos estos años, guapísimo el guardián eh, me, eh, me la quitó Tras eh, delatar, eh, delatarme a los otros Y... Eh, Lol <ríe> Qué ganas de verte, mi querido barco Qué guay Pero este eh, viejo cuerpo mozo No durará ni cinco minutos ahí fuera Así que necesito que sea mi transporte <ríe> Una vez más Al menos hasta que lleguemos a, hasta mi barco Claro Qué guapada, ¿no? Eso está muy chulo, tío Lol Vaya sopapos, ¿eh? ¡Ja! Quítame la cabeza, ¿sabes? Madre mía. Uy. Guapísimo. Eh. Vale, vámonos, vámonos, vámonos a toda. Me he mucho porque pensaba que este sí que era el barco que había venido, ¿sabes? Ahora sí. Ahí está. Perdón, señor Calavera. Por lo alto de ese esqueleto, tío. Joder, bro, en el viento, ¿sabes? Qué guapo. El capitán eh, maldito. Va teletransportándose de cuerpo en cuerpo. Un consejo, eh, ten siempre un camino secreto. De vuelta a tu barco. A mi camarote. Voy, voy. Hostia, pero vienes conmigo o. No, no. Ah, vale. Tu camarote estará aquí atrás, ¿no, manín? Qué guapo. O sea, wow, voy a tener que subirle todo eso Sube, manning Mmm, interesting things Vale súper es guapa esta misión, eh Fuera de coña, está muy graciosa Tío, ¿esos son murciélagos ojo, qué coño son? Las vainas esas, no son gaviotas, eh Está claro Capitán a cubierta, lo siento, capitán Nos dejamos llevar No era nuestra intención, los cabrones, ¿sabes? ¿Qué cabrones, tío? Ah, por fin, eh Ahora sí que se lo, lo, lo let's go Ho, ha Hanna. Yo antes era más alto Papísimo <risas> eh, Con esta llave puedes entrar eh, Por la puerta lateral de mi camarote Vale Y aquí es donde nos separamos Va Hay un bote de remos por allá Que eh, llevará al ferry En silencio como una tumba Vale, puerta lateral O sea, la de atrás, ¿no? Me pregunto si es verdad que sabes de Lo que te espera Allá aba abajo de cubierta <risas> No creo. No, so, no todos los tesoros son de oro y plata. Interesting. Mi tripulación es libre y mi conciencia está limpia, pero todavía tengo que darle eh, muchas vueltas. Puede que eh, nos volvamos a ver algún día. ¿Morirá el, el señor eh, capitán maldito? El Yahoo. Coge la llave y lárgate antes de que, eh, de que acabes aquí. Para siempre. Que, que más o no el puto eh, capitán, tío. Gracias, bro. Pues ha he hecho feliz a un viejo marinero Darle esta llave Darte esta llave Es lo que menos puedo hacer Qué guay Gracias, señor capitán Mira por dónde pisa, eh, puede eh. Puede eh, que siga por aquí mi tesoro, ¿sabes? ¡Guau! Eh. Wow, esos cofres, eh O sea, ese, ese oro es mío, eh Yo no digo nada ese, ese oro es mío Qué bien, eh Un puto barco, tío, sentado Uy eh, Me he equivocado, ¿no? Tendré que partir esto Sí, ¿no? ¿O no? ¿What? Ay, coño Retirarle remos del bote Guapísimo Usar remo eh, ¿Dónde está el barco? Dime que le puedo dar a la R Vale Uf, por fin Mama Yo ¿Qué? Que te has quedado eh, en este lugar eh, Condenado Qué guapo Aquellos que han descubierto las consecuencias De infringir el código pirata Has sufrido el peso de las cadenas forjadas Y ahora eh, ya has cumplido tu condena ¡Oh, ¡Coño, quería verlo! Está guapísimo, Blanco Aunque puede que no recuerde del de, de todo, ¿vale? Puede que te empuñen en algún eh, resquicio de la verdad Cuando eh, entres en mi portal y regreses al mundo de los vivos <risa> Qué guapada Sabes, no. Y no y nos volveremos a encontrar aquí. ¿A qué te pego, mamá huevo? Por de partir y rápido. Pues eh, embarcaciones extrañas patrullan ahora estas aguas y, nuestras, eh, y nuestra travesía es la más larga de todas. Wow. Pues dale, mamahuevo Super guapo el barco, eh. Toquí esa. Puedo robarle cosas. Ah, mirad qué barco es. Es el de cuando morimos, ¿no? Se necesita un farol, vale, voy. Nos vamos, gente. Qué chulo, tío. Está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy guapo el barco. Se han revelado secretos del ferry. Ah, hostia, mira. Podemos bajar y todo. ¡Wow! O sea, vamos a tener que tener el barco. Sería la polla, ¿eh? What you seek. Eh, bueno, un momento, perdón O sea, me metió para acá Y yo quería ver el trayecto, ¿no? ¿Puedo subirle? No, no Oh, vi putada Bueno, pues lo vemos, lo vemos desde aquí Qué guapo, ¿eh? Está súper guapo, tío ¿Dónde coño nos llevarás, eh? Súper apoteósico Estoy ardiendo, cabrón ¿Y eso? ¿Por qué cojones arde el personaje? ¿LOL? ¿Por qué? Porque arde. Este juego no te aburre de la cantidad de cosas eh, que puedes eh, llegar a hacer. Es, es la cosa, mi hermano Álvaro. Imagínate esto, solo una misión. La primera, ¿eh? De puzzle. Ah, hostia, estoy sí empanado, gente. Ni lo he visto, tío. Joder. poco más y me muerde, ¿sabes? El, el, el, el candil. Está guay, por lo menos lo que le preguntaba antes a Jesús, Álvaro, que eh, si respetaba al que yo estaba haciendo una misión, que no venga nadie de joderme, ¿no? Ven con Jack y coge el hueso. Aquí lo tienes. ¡Mira Jack Espárrago! ¡Eh! ¡Hola! Con la boca llena ¡Hola! ¡Qué guapo! Por lo tanto propongo una apuesta una A ver si puedo eh, atraerlo antes de que, eh, de que le puedas quitar las llaves de la boca y dejarme ir Dejarme salir El ganador consigue este delicioso hueso ¡Qué guay! ¡Hola Jack Espárrago! ¡Es Jack! ¡Exacto Álvaro! Aquí lo tienes. Es que el juego hizo una colaboración el año pasado con el Piratas del Caribe, ¿vale? Ah, sin embargo, como llevo demasiado tiempo sin poder hablar con nadie, excepto con un perro bastante racio, seré el primero en presentarme. Salvando una vida pirata. Increíble. O sea. No lo sabía. Qué bueno, está muy chulo, ¿sabes? Esta parte está muy chulo, tío. Pero como has pedido a rescatarme, seguramente ya lo sabías. Yo no sabía que venía a rescatar a Jack, ¿sabes? Seguro también has oído hablar de mi heroico viaje. Por conseguir esto Una llave de oro eh, Que lleva a otras tierras Y a la libertad tú Guay wow. Ese es el problema Que hay eh, algunos eh, Que no respetan las misiones eh, Ni los puestos avanzados Y te atacan A ver yo a lo largo De todo el juego No voy a atacar a nadie sabes ¿Para qué? O sea ataqué el primer día Pero porque iba con gente eh, O sea Con tres tíos Que iban fedadísimos Qué guapo ah. Espera ¿Qué? Jack ¿Qué te has fumado Jack? Jack se fumó un ogoldo ¿No? O sea ¿Qué Qué guapo, tío. Vámonos, vámonos a ver. Eh, Sabías que no he podido comer ni una eh, migaja de, eh, Desde que estoy aquí. No sé muy bien dónde estoy, pero eh, no tiene muchas opciones culinarias. ¿Será? Soy una forma de. Soy una sombra de mi antiguo yo. Pensándolo bien, el capitán parece un eh, tipo tristón. Seguro que eh, le gustan los pastelillos secos. <risa> ¿Será? No quiero decir, eh, No quiero decir ni cómo he acabado en este triste barquito. No puede soplar las velas, ¿sabes? <risa> Vale, Jack ¿La has podido hacer? Qué gracioso, tío Lo último que recuerdo Es estar armando de la perla eh, Mientras subíamos y no ataco en los puestos Ni en las misiones eh, pirata. pirata eh, Pero hay que respirar Claro, a ver Yo, yo qué sé Lo veo feo, ¿no? A la larga Sería una bala de cañón O sea, yo no No, no le roban nada a nadie no, Me lo curro yo y ya está El pasaje no es mi inspirador Pero vamos a bajar de este barco Antes de que Quédate donde estás ¡Ja! Tú, del mundo de los vivos ¿Por qué has interferido en mis planes? Pobrecito Las acciones egoístas de ese tal Sparrow eh, traen desgracias a su paso <risas> Grande el pirata, tío, el barquero eh. Una fortuna terrible eh, que ahora amenaza con acabar eh, con él Mismísimo, sí, sí Es capitán Jack Sparrow, camarada Además creo que estás exagerando un poquitín, ¿no? Conozco el verdadero valor de mis posesiones y mi intención es mantenerlas bien a salvo. <risa> Volverás a tu cerda y esta vez eh, arrojaremos la llave por la borda del abismo. ¡Los! ¡Qué guapo! Aquellos que posees jamás de debería ¿Ves lo estúpidas que son tus acciones? ¿Qué coño? Me salvé, le, le salió un kraken y yo, y aproveché de escapar a usted, que Las arenas del tiempo han caído en el olvido y nos han descubierto. ¿Sabes dónde nos dirigimos? No podemos subir. Así que debemos luchar. ¡Lola, las armas! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Calma camarada Estamos hablando de los de errante. No es un barco corriente y moliente Entonces las olas de mi Minions encontrarán su igual ¡Qué guapo! Eh, vale Voy, voy, voy, voy, voy Cumplí con otro cometido pirata los, eh, los cañones están listos ¡Qué guapo, cabrón! ¡Súper guapo! ¡Taray de Billions! ¡Oh! ¡Let's go! Mira de Billions! ¿Desaltar la furia de los muertos sobre aquellos eh, que osan inmiscuirse? Eh, supongo que quiere, que quiere que usemos las armas por supuesto ¿Cómo que recarga el caño? Hijo puta Me has estafado Está, Estaba cargado, decía ¿Será? Mentiroso Hostia ¿Eh? Nos va a atacar, ¿no? Voy, voy a ir recargando todos, ¿vale? Porque no sé por dónde va a salir Nos va a reventar, ¿eh? Los errantes ¿Por dónde ha salido? Por ahí, vale, perfecto De lujo. Ven para acá Te voy a dejar la prueba buena Come polla. A ver. ¿A qué espera que me haya.? ¡Uy! ¡Que no, que no! ¡Hostia, que no tengo balas! ¡Lol! ¡Wow, oh, wow, oh, wow! Oh. ¡Qué Jack, tío! ¡Qué Jack! ¡Qué puto Jack, tío! Eh. Bro, bro, nos revientan, ¿sabes? ¿Y, ¿y, la, ¿Y la bala de gaño? O sea, vale, vale, vale. <ríe> Perdón. ¿Qué coño? Eh. Vale, recargar. Voy a recargarlos todos, ¿vale? Y ahora le me meto eh, candelas Cabrón, quítate de aquí, Jack Estás fumando canelones Quítate de aquí, Jack Guau, ¡Wow, guapísimo eh, Vale, recargar, pues eh? Gracias Digo, hijo, recárgatela de rápido, eh Tira de rápido Nos están alcanzando, ¿sabes? Y tanto ¡Uf! ¡Oh, ¡Oh! ¿Qué coño, eh? Eh, con la musiquita y todo el Pirata del Caribe Me salta el copy en Twitch Cuidado Eddie, Eddie, Eddie. Elijo un nuevo rumbo el que sea, camarada Súper guapo, ¿eh? ¡Oh, hijo de puta eh, ¿Cuánto más debo de pegarle? ¡Ya! ¡Fuera de aquí! Dios, eh, va a partir eh, El barco 2 A ver, se lo han deserrante Supongo que nos va a dar un... A ver, nosotros vamos en un puto barco fantasmal, O sea, sé que creo que no podemos morir De ninguna puta manera, ¿no? ¿O sí? ¿Os imagináis que me revienta? No, no, descargar, no, joder ¿Me he dado? Bien I got it, guys Sigue disparando No tiene vida, tío, ¿sabes? Coño Pero supongo... ¿No tengo más balas? ¿En serio? Lol Eh... Vale Gente, las balas se van Vamos, se lo fuman en dos segundos, eh Coño, me pica el brazo ello Mola Bueno, sí Supongo utilizar este Todo el rato y ya está Son disparas. Qué guapo, ¿no? El holandés errante Es imposible de destruir Gente, o sea What? What are you selling? Voy para abajo Del tiri Tío Dejad de hacer agujeros Al barco, ¿será? Mamahuevaso ¿Por dónde saldrá ahora? ¿Por el mismo sitio? Lo dudo, ¿no? Vale, vale, no, no. Eh, he cargado el barco que no era, gente. Ah, no ¿Quieren abordarnos? Eh, ¿Defender del barco? Estamos perdidos. Vale, vale, vale. Me, me ha dejado en los huesos. Vale, coge mi espada mientras eh, fijo el rumbo. Qué guay, o sea, le va a dar la su espada. ¡Lol! ¡Qué guapa! La espada de un hombre muerto. Por la mano de un hombre muerto. ¡Qué guapo, ellos! Dead Man Blade. Eh, no pienses que han venido a ayudar Hostia, qué guapo Ah, mira tú quién son, ¿sabes? Enorme Mira, ¿y yo eso qué es? ¿Cómo me ha dado tanto, hijo? Me ha reventado Hijo de puta, el bicho es este, tío El bicho veneno Vale Está vivo Oceánico derrotado He matado un montón de oceánicos antes de esto, eh me esperaba que, que fuesen bichos de Debbie y George, Pero no lo son, ¿eh? A ver, no pasa nada tampoco O sea, está bien Demasiado, ¿sabes? Los hombres eh, ostras y, y el cabrón eléctrico, tío Ya, cuidado, perro ¿Y eso? esto de fruta, ¿eh? Cómo mola el arma de Canecro, tío Que me he pillado, ¿eh? Eh, what? Dios, ha salido uno de los grandes ¡Fuck! Eso mete un guantazo que flipa, ¿eh? Eso mete un guantazo que flipas, ¿eh? Ya, que, que ocúpate tú de ese perro. Vale, creo que ha muerto, ¿no? No. Hostia. ¿What? Mala, sí, no, voy para él. Debe de morir, gente. Yo, sí, no, ha muerto. Worth it. Hijo puta, hay más. ¡Fuera de mi barco! ¡Fuera de mi barco! Mamá, guau. Wow! Este tesoro, eh, no te pertenece, camarada. Qué guay. Creo que los estamos alcanzando, ¿no? No obstante. Vamos a ver, David Jones, tío. Full apoteósico, eh. Vale, se va a sumergir otra vez. La pelea continúa, eh. ¿Por dónde vendrá ahora, gente? Voy a buscar balas de cañón, ¿no? Creo que tenía 10 solo. Creo, eh. ¡Ay, so. ¡Hey, eh! Hey, apareció Y yo sin balas, ¿no? Vale, bueno, me he gastado una. Ah, ah que hay más. Ah, no puedo pelear ahí. O sea, hola. Jack. ¿Habrá uno aquí para mí? Hostia puta Vale, vale, vale Entiendo, entiendo que tengo que recargar Hostia La leche, eh yo qué maldad, tío ¡O Toma, o perro Para que pille los coches tope Lol La verga, güey ¿Os imagináis que me caigo, tío? Jack eh, Viene uno para mí, ¿no? Vale Eh, vale, ahí está El maldito crustáceo en el pecho la acaban de meter un cacho de cañonazo Lola, a mí sí que me han metido un cacho de cañonazo Vamos, por todo el pecho Mamá Me acabo de cagar encima ¿Cómo? Eh, apareceré aquí, ¿no? Porque es el propio barco ¿Ah? O sea, digo, de debe de estar muy mal hecho Si no salgo aquí, ¿sabes? Eh, ¿Por qué Jack no, o sea, no para de pelear con él? Siento haber muerto, pero me, ha, me ha dado la explosión Gente, era imposible salir de ahí Ya, que estás empanado, bro Voy a toa, ¿eh? ¡Lol! ¡Mira por mí! ¡Mira ¿What? Increíble De locos, ¿eh? Bueno, no me va a dar tiempo a meterle un cañonazo Ni mierda, ¿eh? ¿Y you Jack! ¿Qué te pasa con ese señor Crustáceo? O sea, está tardando un milenio, tío. Supongo que es así la animación, ¿no? De, del man. ¿Qué querrá hacer ahora? Está, está de bufo, ¿no, gente? Ah, o igualmente seguir metiéndome balazos, ¿sabes? Por la boca. ¡Wow! Vale, no tengo más balas. ¡Guau! Wow, ¡La revivi, Scooby! 50 balas, me encanta. Siempre tiene balas, ¿sabes? ¿eh? Uf, eso me llega, me llega a dar y me quita la cabeza, ¿eh? Eso frae, coña. coño. Parece que se está alejando más, ¿no? Eso aparece, digo What are you selling, bitch? Voy a dejar cargado y a buscar más porque... Yo creo que ya hemos llegado, ¿no? ¿Qué le pasa ya, tío? Eh, viene bicho... Hostia, están aquí Putada, ¿eh? Bueno, a ver, voy a dejar que avance un poco Para meterle el cañón al toda de la face Ah, viene peña Vale, vale, vale ¡Eh, bro! Deja a mi capitán fantasmal, ¿vale? A Caronte Decí, hostia Mamá yema Bro, bro, paren ¡Paren, güey! Mamma mía O sea, yo creo que aunque le pegué al barco suyo No le hago ni mierda, ¿eh? Creo Le suda la banana, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Wow Es imposible destruir el puto errante, gente Tiempo Dame vida Voy a pillar balitas de cañón Oye, por la primera misión no vea si, si tarda, eh o sea, joder Es larga, eh, digo Amazing A ver si me deja O sea No me voy a dejar, no, ni de conia Tenemos que pillarle el de bufo Ey, el tesoro Ya no está, ¿en serio? Se la han llevado ya Que eres un cafre, cabrón Eres un mamayema, tío Qué cafre que eres, Jack, tío En vez de dármelo a mí Que estoy peleando aquí A pique y hijo puta Cambia de rumbo Cambia de rumbo Bro, trae ese tesoro eh, Le di mi palabra Supongo que será el corazón, ¿no? Ya no Ya se piquean, ¿no? De loco Qué bobo que eres, Jack, tío Wow. Bueno, aquí ya sí que se viene La pelea final, supongo, ¿no? Le estoy, estoy reventando Basta, me dices, ¿será? Oye, oh, que le me meto hecho y muere Sabes, millón del tirón O sea, un pulpo contra una bala, cabrón Está muerto Destruyelos, o sea, hola LOL Holy shit, eh ¿Se ha caído? Puto Jack, tío Nos va a hundir el barco, ¿no? Supongo Maldito Jack, ¿cómo se ha caído, tío? No, no, guapísima La primera misión está bastante guapa No obstante o sea, Ha sido un poco tedioso Lo del de eh, puzzlecito ese De la calavera del señor Calaverico Está famélico el señor, eh, señor. porque no me has hecho caso? ¿Qué? Lo siento, tío carón, te Lo siento, bro Ahora Sparrow ha de desaparecido Y nuestro amigo tiene el tesoro En su poder Para cumplir sus malvadas ambiciones Y apoderarse de sí Lo siento Lo siento Lo siento I'm sorry Su plan está en marcha A las profundidades del mar uh. Has causado mucho daño hoy Pero has luchado con valentía ¡Ole! Menos mal Lo tiene en cuenta, tío Caronte Su puta madre Pues te volveré a ti A tu barco A la tierra de los vivos Nice Para que puedas eh, Seguir luchando Luchando por salvar a Aquellos eh, que han eh, Que han puesto en peligro O sea, es cierto, tío Falla en tu empeño Y serás testigo Del fin de, de este mundo Verás cómo eh, caen Las manos de Debbie y Josh. No fallaré, señor pirata Señor concha tu madre No, no fallaré, tío No fallaré, bro Increíble Relato completado Let's go Ya no vamos a valorar gente La verdad es que está bastante guapo O sea, mañana haré otra misión principal Así de esta bonita y ya estaría Y me lucharé uno de los fuertes Y así más o menos eh, meteré, ¿no? Las dos horas y ya está, ¿sabes? Porque es que si no me lo voy quitando así en El juego que tiene más hora que, que la anda para atrás Flipas, ¿sabes? A la larga O sea, me molaría ver el final Ya, ya que estoy El desbloqueado, la vida pirata Oh, mira, pues Ah, entonces en toda la misión desbloqueas todos los logros, ¿no? O sea, rollo... Está bien, entonces Hello, stranger Supongo que me habrá abierto la puerta, ¿no? Súper guapo Nada, nah, más me ha parecido muy gracioso también Que sea el caronte que no eh, Cuando nos matan y respawnemos aquí Siento haberme entretenido tanto, ¿eh? O sea, con el 6 Pero no tenía otra ¡Hala! ¿y eso? Qué guapo, ¿no? Eh, bro Mi barco también es bonito, ¿vale? No tendrá cañones Pero bueno, compadre ¿Qué más quieres? Sala flote, cabrón Súper guay, eh. Fullores, gente. Pero espérate, para que quede bien, debe ser aquí, gente. Pues bueno, el maquilelazo de la primera misión, ¿sabes? Bastante guay. Vámonos, vámonos. Está chulo y encima está interrelacionada con el maldito ya que es que Sparrow, es bro. Submuela Alto ahí, patanes. Eh, escúchame mi nombre no me lo así, eh. Mamayema. Con rumbo firme, ¿sabes? Qué guapo. Será yo que sigue? voy para allá, coño. ¿Qué quiere, señor? ¿Será perro? Me ha baileado ya no está. Hostia, ¿este? Hermano, que esto es mi barco, fuera de mi barco. ¿Qué pasa? ¿Que ¿Estáis tocando vosotros y yo no, ¿O no? En la vía. Eh. Yo también toco, compadre. Cago 10, cago 10. Saludar con la mano. Hey, oh, hey, oh. Un pirata con rum, miel. Bonito, ¿no? Sí, oh, sí. Capítulo 3, literalmente. Espero que os haya molado. Está guay, tío. Mola. A ver, hacía eh, mucho, ¿no? Que no traía un juego tan largo y de este de esta envergadura, ¿no? Obviamente. Súper guapo. Llevamos pillándole el rollo también, pero... Too complicated. Se ha quedado sin, eh? ¿sabes? <risa> Flow, match, level, techniques Nice job Let's go Mi barco de mierda, cabrón Es un barco pesquero Increíble